What a food. Birthday cup Dos. Hola, fiferos. Pues bien, estamos eh, cerrando con broche de oro esta Birthday Cup. Felicidades a los 6 años eh, de Foot que nos ha traído tantas alegrías. Vamos a las semifinales directo y en vivo contra este equipo alemán eh, de mucho punch. Ahí con Jaquim Lau dirigiéndolos. Royce eh, Lewandowski. Abumiyang yang eh, por todos lados ahí un equipo totalmente alemán y vamos a ver qué nos depara el destino y la sacaron de, de la raya prácticamente vamos a ver el ángulo que nos da la televisión de aquí en Alemania y si sí, no fue gol viene el árbitro ahí en, en la marca la tiene Royce y Uy la saca muy bien nuestro portero Neymar se quita uno se quita otro el jarabe Tapatío para Messi no se perdió una oportunidad importantísima a Cuidado, Chaparro. Le dice, cuidado, Chaparro, que te pego. ¿Eh? La tiene Santi Cazorla. Santi Cazorla, el español. Para Homel. Es que lo cubre. Tuya, mía. Te la presto. La escondo. Te la presto, tío. Se la quitan. No fue individual. Muy interesante de Santi Cazorla. Aquí a Omeyang. Está de vuelta el partido. Está tremendo. Aceleración, ritmo, emoción. Qué bien la defensa. Y no lo dejan. No lo dejan ni lo tiran del camión. Muy bien Neymar, Neymar le quiebra la cadera a uno, se quita otro, se quita el otro, ay bajan, Bajan y nada para Neymar, nada para nadie. Aquí otro intento Neymar, qué torneo está teniendo, se quita uno, se quita otro la ruleta Suárez, Suárez, mordelón. ¡Bruh! ¡Bruh, brruh, brruh! Golazo, golazo a Vanderfeller. Nada que hacer, nada que hacer ahí La jugada individual de Neymar ¡Ay, mey, Lo que hizo, qué jugada, se quita dos jugadores Pase para... El Mordelón, ahí muy bien Tirando el, el balón raso Y estamos 1 a 0 Aquí, cuidado, cuidado ahí El portero muy bien ahí Reaccionando Y nada para nadie ¡Un muy buen pase! ¡Otra vez! ¡Otra vez! Portero Alves está... Haciendo el partido de su vida Minuto 88, muchas emociones Está el partido terminando Aguántala Suárez, ¿qué estás haciendo Suárez? Suéltala papá, suéltala Rakitic Para Neymar, qué jugada Qué pase, le mandan ahí La baja muy bien, como con una almohada en el pecho Neymar, ¿qué estás haciendo? Uy No logran meter el pase Minuto 90, se está acabando el partido Se está acabando el partido, árbitro Y se acabó El partido Diego Alves, qué partidazo, me parece que fue el man of the match. Ahí Messi, la verdad, un partido un poquito deslucido, deslavado, lo que nos tenía acostumbrados. Neymar jugando muy bien. Pasamos a la final de esta Fat verde Cup, ganándole a los Gallaghers FC. Ahí con el escudo de Chivas, muy apretado, ganando en penales el primer juego. Eh, la verdad ha sido eh, un camino muy duro, 2-1, 1-0 ahora. Oh my God, vean nada más. Qué equipo para la final. Todos están eh, con las, todos los atributos arriba. Ven el equipo que tenemos. Están alterados los jugadores. Eh, realmente esto eh, va a ser épico. Ahí, Cross, eh, eh, Toti, estaba Bale, estaba eh, Benzema. Sazo, Bale. Casi, casi se logra meter en el ángulo la pelota. Qué jugadorazo es Bale, la verdad. Casi que con él me da un miedo tremendo me tiemblan las manos afuera afuera casi nos mete gol Bale como lo digo es un jugadorazo aquí Neymar qué está haciendo es la la locura golazo golazo Neymar es el hombre del torneo Neymar está haciendo lo que quiere Michael Jackson bien Neymar vean aquí la jugada no puede ser lo que está haciendo Una final de Verde y Cop Contra un equipo como el que están viendo El descaro, la desfachatez Y todavía se avienta por Toño Con cuidado con el poste, brother Neymar, la tiene ahí Benzema Benzema para Alexis Sánchez Sánchez la regresa, Alves Alves muy seguro, un muy mal cabezazo Le pegó con, con la parte frontal De la de la choya, Benzema no logra hacer buen control. Aquí Messi, Messi qué va a hacer? Messi no la quiere soltar. Messi es tuya, corre. Messi, corre. Morre. La tiene Messi. Cuidado, lo tienen tirar a Messi. Se quita uno. Se quita el otro. Messi, Messi, ¿qué estás haciendo? ¡Dios mío! ¡Qué golazo Messi! Messi para Suárez y Suárez nada más pum, mete la frente como un un pedazo de metal durísimo. ven aquí qué jugada de Messi desde el medio campo la, la elaboró. Y simplemente nada más la, la remata ahí Suárez con una gran participación. Esta Birthday Cup. Eh, y un golazo nos pone 2-0 arriba. Uf. Uf. Alves también tiene un torneo de ensueño. Neymar y Alves están jugando muy bien. Aquí el contragolpe. Suárez le queda la cadera. 3 0. 3 a 0, esta birthday es nuestra, claro, grítalo, grítalo Suárez, dile que quieres el sobre, los 15 mil monedas, que quieres todo, que quieres todo en esta vida, todo Golazo, golazazazo, Silva para Neymar, el hombre del torneo, ¿qué estás haciendo loco? Paradón, ¿qué estaba haciendo el loco? Se viene el contragolpe, minuto 60, la tiene Gareth Bale It, el Unitun, el Unitun, el Unitun no la controla, la toca para Benzema Ah, minuto 60, 3 a 1. Un descuido en la defensa y con estos jugadores no puedes dejarle ni siquiera un centímetro. La tiene, la tiene, la tiene. Cross, cross, toti, ¿qué pase pusiste? Como con la mano. Minuto... Uy, se viene la noche, noches mágicas. ¡Noches mágicas, Cazorla! ¡Españolete! ¡Pégale, tío! ¡Uy! Ese era el gol que nos salvaba. Minuto 88, el partido. Estamos sufriendo. Estamos pidiendo ya el tiempo con la mano. Diciendo que se acabe el partido. ¡Árbitro! ¡Acábalo! ¡Acábalo! ¡Ya, por favor! ¡Por piedad! ¡Messi! ¡Se acabó! ¡Se acabó! ¡Campeones! ¡Campeones de esta perda y cap! sufriendo, arañando el título, pero campeones, 3-2, Tocayo FC. Qué gran partido, si nos estás viendo, Tocayo, partidazo, gran equipo, y campeón, solamente puede haber uno, y somos nosotros, ganamos la Verde Cup, esta copa de los 6 años, todos cantando, brincando, la banca, los que no jugaron, ahí vemos a Diego Costa Schneider. Las 15 mil monedas vienen para acá, papá, por favor, vamos a cobrarlas en efectivo, ahí están las 15 mil monedas, y vamos a ver qué nos depara el destino con el pack especial que nos van a regalar Por ganar la Verde Cup Vamos a abrirlo Con cuidado que no se rompa el papel del sobre Que no se rompa el papel del sobre Y que nos depara el destino Que nos depara el destino ¡Noyer! ¡Ahí está Noyer! ¡Oh my God! ¡Noyer! ¡No! En un sobre de regalo Nos sale Noyer ¡Ay, ay, ay! Con entrado De Guzmán ¡Oh my God! ¡Noyer! ¡William! Este chavo cabeza de micrófono, que es súper bueno, Rondón. Recientemente eh, le sacaron su... en el equipo de la semana, pero no puedo creer <ríe> a Neuer. ¡Oh, my God! Eh, ¡Wow! ¡Qué copa eh, esta, la Verde Cup! Eh, ha sido un camino larguísimo, muy emocionante, muy divertido. Por favor, comentenme qué les salió su sobre la Verde Cup, si ya la ganaron, cómo les ha ido. Yo soy Cerecero y recuérdenlo, que te salga Neuer en un sobre, no tiene precio, con Visa FIFA la vida.